Yeah. Oh. Regional hoy llegó hasta las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en Las Piedras, lugar donde se realizó la presentación del programa Uruguay sin Barreras. El programa Uruguay sin Barreras nace a raíz de la exitosa experiencia piloto Artigas sin Barreras, plan que se gestó a través de un acuerdo de cooperación internacional entre Uruguay y Ecuador, que tiene como fin establecer programas y proyectos conjuntos en materia de discapacidad programa Uruguay sin Barreras se presentó a nivel nacional en la ciudad de Montevideo hace algo así como dos semanas y ahora están en este proceso de poder presentar el programa en cada uno de los territorios del país donde va a ser implementado. ¿A ¿Quién estuvo dirigida la convocatoria hoy? Bueno, eh, nuestro interés hoy es que estuvieran presentes las instituciones públicas que este, están vinculados con las temáticas de discapacidad o que tienen contacto con actores este, de la comunidad y este, también organizaciones sociales que trabajan en todo lo que es la red de discapacidad y desde hace mucho tiempo también acompañando este, a las personas con discapacidad y trabajando por sus derechos. El objetivo de Uruguay Sin Barreras es llegar a toda la población con discapacidad en el país, principalmente aquellas con más dificultades para acceder a los servicios y prestaciones que actualmente se brindan en materia de discapacidad. Sí, la metodología es equipos técnicos interdisciplinarios que son de Pronadis, eh, llegan a domicilio producto de, bueno, de un primer este, rastreo departamental, para eso también hicimos el lanzamiento de acá en la oficina territorial, todas aquellas situaciones de discapacidad que vecinos, que familiares y que las propias instituciones, tanto públicas, privadas como de la sociedad civil, que capten por personas con discapacidad que sería interesante que, bueno, que por primera vez tengan esta visita domiciliaria por medio de un equipo interdisciplinario que se configura dependiendo del tipo de discapacidad. En domicilio, sí como tú bien decías, ellos aplican instrumentos de valoración, de discapacidad, de dependencia y acercan las prestaciones y servicios que, que, bueno, que desde el Estado se estén brindando y que quizás en algunos hogares todavía no estamos llegando o no terminan de saber que desde el Mides también ofrecemos ayudas técnicas y tecnológicas, rehabilitación visual. Eh, son cuestiones que nos damos cuenta en el día a día que, bueno, que, que no son tan visibles como, como pensamos. ¿no? la dirección de desarrollo cohesión social promoción y prevención de la salud a través de la unidad de integración y participación serán uno de los articuladores de este proyecto en la región y el departamento creo que es un paso más adelante en toda la política de atender la, los derechos de las personas con discapacidad que la comuna canaria a través de la dirección de Desarrollo social lleva adelante y que la tenemos como responsabilidad a, como parte de uno de los programas de nuestra unidad de integración y participación de la Dirección de Desarrollo Social. La idea es articular con el Mides, tratando de articular esfuerzos entre la comuna y el Mides y llegar a la mayor cantidad posible, es decir a todos capaz que es una utopía, ¿verdad? pero llegar a toda la mayor cantidad de personas posibles que tengan este, problemas de discapacidad, que estén vinculados con la discapacidad y que necesiten de alguna manera algún tipo de ayuda, de apoyo. ¿verdad? Finalizado este año, Uruguay Sin Barreras generará información técnica asociada a la discapacidad, que trasciende la información obtenida en el último censo nacional. Esto permitirá contar con información completa sobre el perfil de discapacidad en Uruguay, para el diseño de mejores políticas públicas orientadas a esta población. Y ya prácticamente en el final de este reporte diario, te invitamos a conocer otra información en las siguientes carteleras. Llegamos al final de este reporte en el que juntos conocimos el programa Uruguay Sin Barreras. Antes de irnos te invitamos a visitar Enfoque Regional TV en YouTube y Facebook y mañana a reencontrarnos en este espacio en el que juntos conocemos más de nuestra región.